Estoy sin inspiración para escribir un mundo. ¿Consejos? Sí. A veces cuando no te sale, no hace falta forzarlo. Relájate un poco, alejate de la actividad y haz otras cosas que te gusten. Mirá una peli no, que no hayas visto, una serie, leo. Tráete un poco, extendete. Y busca inspiración donde no la buscaste antes. Tal vez eh, aprendiendo algo nuevo, un documental nuevo, un tipo de serie que no es. de extenderte un poco de la tarea en la que estás trabado y... Otra Ahí me sirve mucho la parte de los documentales por cara y documentales de cualquier cosa. Entonces, de repente estás viendo algo interesante y dices ah, mira, podría hacer algo así en el rol y de repente te ocurre una idea o algún objeto o algún enemigo. Así que a veces hay que alejarse un poco de, de la actividad como para, para mejorar en ella. Ahora sí, vamos con cuatro sobre la pregunta de. ¿Cómo harías para seguir con una partida en la cual estén en la mitad de los jugadores entrando y saliendo de tu crónica? Es decir, tengo jugadores fijos que están desde el principio, pero el otro número entran y dejan y eso me da. Entiendo, debe ser, debe ser difícil tener una partida así. Pero te diría que te enfoques en las personas que están. No, no sé bien el número cuántos son, pero por lo menos concéntrate en, que, en las personas que se quedan. Ellos vendrían a ser los protagonistas y los demás son gente que va y viene y que está ahí. Son amigos de ellos. Que cada tanto vuelven y, y. los ayudan de alguna manera. Es muy difícil el tema de. El tema de buscarle una razón de por qué ahora están ahí y demás. Pero yo lo trataría así de principio. Y segundo, decirles a, a las personas hasta que van y vienen. Como si realmente tienen. Tienen interés en quedarse. Que tal vez que vengan a jugar más seguido. Que se queden. Se que queden. Pegados a la historia, ganándose sé, más tiempo. En vez de irse una sesión, sí, o una sesión. No. Darles si realmente tienen que jugar o... o, o tratar de preguntarle por qué hacen eso y lo que ustedes realmente es un problema de organización y tal vez si se juntan otro día pueden jugar con más gente. No, no, no. Debe ser complicado. Lo que yo haría es me centraría en las personas que tengo seguro. Y que ellos sean. Que ellos sean los protagonistas. Otra pregunta de Discord. ¿Qué me gusta? Que me gustó. en combate la intimidación cómo funciona y, y es es más depende de, del momento de, de, del juego del combate y cómo te estén cambiando golpes pero eh, podrías aprovechar de hecho A vez cuando los personajes están combatiendo y mataron a dos o tres o pidieron lo que sea a dos o tres enemigos de repente un jugador pega un crítico y le puedes dar una tirada de intimidad gratis a Alguno de los personajes para demostrar superioridad y también vez también. Y ¿Sí? en cuanto al. Eh, en cuanto al resto de la intimidación, digamos, debería funcionar de alguna manera similar a la parte de, de ventaja y desventaja con el ataque, puedes hacer algo con eso. Incluso, dar algún penalizador de ataque por tener miedo, ¿no? Miedo en sí, pero. Y si es algo tal como tiene intimidación para eh, puedes usar una el estado asustado la pregunta es en qué tipo de acción cae la intimidación y hay que ver qué hace la persona digamos si se va a dedicar todo el turno a intimidar a otra persona tal vez te ocupa la acción o la acción móvil Ian <risa> por cuál es el límite entre la aspiración y copia eh, buena pregunta bastante bastante difícil de responder sobre todo porque no tengo ningún sobre esto pero yo creo que cambia y deja de ser una copia digamos cuando vos agarras algo que te llamó la atención que te inspiró de alguna manera que te llevó a generar algo y creas algo nuevo con eso ahí para mí ya eh, no hay ningún problema incluso en la parte de sobre todo de rol copiar algo no hay ningún no es algo que tiene que generarle mal a nadie. Después de todo, no hay ningún problema en hacer. A eh, los manuales enteros que salen de aventuras, por ejemplo, la maldición de estrada. Hay un montón de gente jugando la maldición de estrada. of Salmar, eh, Ramnica, lo que sea. Y todos están en, en, en el mismo manual, pero todas las mesas que se jugaron de eso son diferentes, estoy seguro. No hay, no hay un estrada igual en tres mesas. Eso sumamente es sumamente 100% seguro. Entonces, eh, no hay ningún problema. Yo usé monstruos literales de, sacados de películas y cosas, o plots enteros sacados de películas para jugar aventuras. Y, y, y eventualmente en algún punto de la partida, alguno de los chicos me dijo: Che, esto de esta película, sí, bueno, dale, sigamos jugando. En el rol no es tanto problema. Pero si, si queremos entrar en detalles, para mí, cuando vos inspira algo, y lo modificás para que sea nuevo, eso, eso cambia todo. Tampacuma, ¿se pueden usar monstruos o criaturas como patrones? Sí, bueno, yo creo que sí. De hecho, si no me equivoco, en el. en el. Dominio. Creo que es el dominio de la tumba o de la muerte o alguno de estos románticos se mencionan a Vegna, que puede ser el, el dios de esto. Eh, y Vegna es un monstruo también. Eh, es sumamente poderoso. Y creo que tiene poder suficiente para hacer un, un patrón de Warlock sin problemas, sin dudarlo. Eh, es una buena idea. Ahora a, hay que ver, digamos, cuál es la negociación que haces con esta gente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que pensás cuando querés establecer un tono específico para un one shot? Bien. Quiero. Cuando un, es un one shot, tiene que ser algo pequeño. Así que eh, todo lo que hago se tiene que basar en eso y. No puede salirse mucho de ese aspecto de eh, Entonces ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de aventura quiero contar? ¿Qué va a pasar en la aventura? ¿Va a, va a ser un viaje en auto de un punto a otro? Bueno, listo ¿Qué quiero que suceda acá? Y Una vez que tengo establecido qué va a pasar ¿Qué va a ser el juego? ¿De qué, de, ¿De qué se va a tratar la aventura? Ahí digo, bueno ¿Esto va a ser para reírnos? ¿Esto va a ser? esto va a ser puro, esto va a ser estúpido, lo, lo voy variando, pero antes de, de, de, de poder elegir el tono tengo que elegir, saber qué va a pasar y qué vamos a jugar. Gun, ¿cuál es para vos el mejor monstruo para tirarles al principio de la partida sin contar goles? Están muy quemados. Hay un montón de, de bichos chiquititos que me encantan, que me encantan. Eh, hay unos que no sé si los encontré en esta edición todavía Pero en 3.5 eran como unos de, de, de diablitos De espinas Que atacaban con garras y tiraban espinas no, no decían nada más, eso era todo el combate que tenía Pero parecieron súper divertidos para usar eh, Otros que, que son interesantes Son eh, los espectros o sombras Que si bien son un poco más poderosos Lo interesante de estos monstruos es que Fuerzan que la a que la pelea sea de otro estilo. Generalmente todos los monstruos son iguales. Te lo tenés de frente y va a tomar sus acciones, vos yo voy a tomar mis acciones, pero los monstruos que son medio fantasmales de este lado, tenés que vos ponerte en una posición específica como jugador para poder combatirlos. No tenés que irte o sufrir toda la consecuencia que te van a pasar. Eso me gusta mucho. Y bueno, uno que es muy muy fácil es una mano zombie que se mueve y te ataca. Solo por el, el, el. Solo porque es una mano, digamos. Ese que me gusta a mí. 4D exilia ¿Qué tan literal se debe tomar las palabras en rol? Porque cuando jugué de idea, todo era tomado en serio y no podía salir en el personaje. esto como que al ser tan estricto genera cierto estrés. Esta es una pregunta más de dinámica de grupo, digamos. ¿Qué tan. tan estrictos son los demás con. con esta hay, hay grupos, digamos, en los que. El, este nivel de, de estructura se mantiene a rajatabla y vas a tener que hablar en tu personaje o en tu personaje todo el tiempo que te ticto y, y que solo se exprese él eh, y todo lo que digas se debe tomar en serio hay otros mucho más relajados y, y muchos en el medio depende más del grupo en, en el que estamos ahora por ejemplo jugando a y creo que eh, eh, es todo muy relajado y, y si podemos hacer un chiste en el rol que nos haga reír a nosotros por algo que sucedió afuera, lo vamos a hacer sin problemas este, De hecho, son invitados esos chistes Depende más del grupo que otra, que no hay una regla en general sobre eso Depende más las personas con las que estás jugando que el, el juego en general que otra pregunta ¿Para qué se usará el mundo que están creando los worldbuildings? Originalmente era para, para mover Era como, que, como herramienta para explicar el worldbuilding Desarrollo que estamos haciendo Ponerme a hablar de World sin ir creándolo y sin mostrarlo me hacía poco. Y. Y nada. No, siento que realmente necesitábamos, digamos, poner el ejemplo. Pero ahora que ya está más o menos creado, voy a armar el documento cuando terminemos los streams y lo vamos a. Okay. Anécdota rápida. El otro día en la calle pensé una pregunta y se la mandé a mi mamá y ella se quedó. Claro. Sí, sí, te, te acordaba la pregunta. <risa> Entonces... <risa> Ale Zamora, ¿por qué la túnica púrpura? Bien, creo que nunca me hicieron esta pregunta. Me hablaron de la túnica, pero no. Eh, en el momento que decidimos hacer las túnicas con mi grupo de amigos, yo quería que... ¡Ey, Capitán Bardona, así, así, gracias. Sí, sí. Eh... Ah, eh, siempre relacioné el color púrpura, el color violeta, o de alguna manera, con el color de la magia Para mí siempre fue el color este de la magia Yo elegí este color por él. Este. Y, y es, esa es la razón por la cual es mi color favorito Geneas ¿Cómo prepararías una conspiración en, en una historia? Tipo, un plan para destruir el reino <risa> Estos son el tipo de, de, de conflictos políticos que encantan me eh, eh, encantan. El, lo importante de las conspiraciones A la hora de jugar una Y de preparar una Es que eh, Tenés que decidir el momento en el que se va a revelar Porque si los jugadores arrancan Sabiendo que hay una conspiración Como que Bueno Va a ser un tipo de historia diferente A que si vos no querés que sepa Que es una conspiración Hasta el final de la Ahí cambia mucho A mí me gusta más la segunda Yo quiero que en el momento Digamos que que le que están viendo cómo coronan al rey que ellos querían que ellos ayudaron todo eso vean como el rey se pone la corona y después se vuelve el, el monstruo de la conspiración que nadie se esperaba eh, esa, eh, es una sorpresa más, más grata <coughs> pero lo importante es eso de que, que veas el momento de la revelación cuando cuando va a pasar y cuando eh, la idea es que la conspiración va a intentar hacer cosas, va a intentar a, a, a mover hilos para que eso sean pequeñas caídas de dominos que los ayudan de alguna manera a llegar a su máximo. La idea también es que la, la, las buenas conspiraciones hacen esto y nadie se da cuenta. De hecho, recomiendo un manual para esto que se llama... Eh, no es un manual de, de, de Leyenda de los 5 Anillos, es una versión vieja. Eh, ¿cómo se llama? La guía para el mercader de Rokugan. Eh, algo interesante es que vos en Leyenda de los 5 Anillos jugás con un samurái y no realmente necesitas hacer negocios. No, no, no es algo común en la vida de... en el Imperio. Entonces, cuando salió el manual, como que decís, bueno, ¿por qué voy a leer esto? Pero resulta que lees un par de páginas y de repente, el manual empieza a hablar del collar, que es una conspiración dentro del imperio, y te explican exactamente cómo, cómo orquestan situaciones para que pase algo interesante o pase algo que lo beneficie de ellos. Y vas ganando información sobre esta conspiración. Te lo súper recomiendo si quieren, si quieren, tipo, organizar conspiraciones. Gran libro. Los, los manuales viejos de 5 anillos son todos excelentes. Eh. Son, son geniales, sobre todo este que tiene este pequeño detalle, digamos, de que te empieza a hablar del comercio, cuánto sale comprar un, ah, por ti en casa. Y de repente empezás a seguir leyendo y estás aprendiendo a, a organizar un asesinato con diferentes test y cosas por ahí. Muy, muy bueno. Quiero agradecer por todas las preguntas que hicieron hoy, estuvieron buenísimas, un montón hubo sobre un montón de temas, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo stream. Voy a dejarlos con el outro de todas maneras. Y vamos a ver a quién le podemos hacer raid para seguir que... viendo ustedes cuando rocken.